El cocinero amasa una bola que deja caer sobre una silla. Coloca un plato sobre la masa. La pisa con el pie. Recoge la masa y la coloca en la sartén. La voltea en el aire. Deja la sartén al fuego. Aparta una silla y coge un rodillo. Un camarero se acerca a un cliente. Tras escucharlo, grita el pedido. El cocinero escucha. Corta unas tiras de masa. Las dobla. Y las coloca en una sartén. Hace malabares con las masas de dos sartenes. Vuelve a coger el rodillo El camarero se acerca a una mesa El chef, con la masa de una sartén, le da toques con el pie Volteando la masa y la recoge de espaldas Deja la sartén en el fuego Barre El camarero tiende una mesa con una pareja El hombre pide texto en pantalla Pan tostado, jamón y huevo y un vaso de leche El camarero grita texto en pantalla Pan tostado, huevos y un vaso de Lifraumil El cocinero deja de barrer Coge unos huevos y los lanza al suelo Rebotan lo recoge en la sartén. Los abre y vierte el contenido en ese recipiente. Deja la sartén al fuego. Toma un plato y lo hace girar sobre su dedo índice. Coge un cucharón. Sirve la comida en el cuenco. Agarra un vaso. De un gran bidón vierte leche en el envase. Pasa los huevos de la sartén al plato. Lanza el plato y el vaso por el aire. Lo recoge el camarero al entrar a la cocina y se marcha.